Do it. Dime, girl, qué pasa noche en la habitación Solo recuerdo una noche de fiesta y alcohol En un momento te fuiste sin decir adiós Salí a buscarte y alguien me dijo que te vio Corriendo sola bajo las luces de la ciudad Y yo atrás, tuyo gritándote a dónde te vas Te diste vuelta y me dijiste que no hay vuelta atrás Con otra chica me dio pero sé que es la verdad Me quedé de lado cuando otro te pasó a buscar Ahí entendí por qué te marchaste de celular Dejé de correr, no valía la pena hacerlo más Después mejor que no voy ah, ah, ah, ah, ah. Estoy mejor con mi vida desde que vos no estás Caminando en la plaza para en eso no pensar Me junto con amigos para problemas despejar duermo todas las noches solo para no llorar Sabes que eso que hiciste me partió a la mitad Sabiendo que di todo me cambiaste por otro más Hago todas mis penas con botellas en el bar Donde antes iba con vos solo para disfrutar Puse ah, ah, ah. miradas con otra chica que vi por ahí Le invento un trago y ella me dijo Hay un lugar para salir Y sin dudarlo por ser ella Le respondí que sí Sin saber que en realidad Solo en un lío me metí Una chica decidida y también deseada por todos Que se fue con alguien que para el amor es un bobo A 120 en la avenida Felices de todo modo Baby llegamos a destino Y ahí se complicó todo Ay, Dime girl que pasa noche en la habitación Solo recuerdo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 de lado cuando otro te pasó a buscar ahí entendí por qué te marchaste en ese lugar dejé de correr no valía la pena hacerlo más después mejor que no ve eh, bajar. estoy mejor con mi vida desde que vos no estás caminando en la plaza para en eso no pensar que junto con amigos para problemas despejar duermo toda la noche solo para no llorar sabes que eso que hiciste me partió a la mitad sabiendo que edito me Cambiaste por otro más Cago todas mis penas con botellas en el bar Donde antes iba con vos Solo para disfrutar S-A-N-N-7-I Marcos en la producción Marcos